Que hemos llegado por fin a un acuerdo de fin de huelga. Estamos muy contentos después de tres años y ocho meses. Necesitábamos una victoria como esta. Entendemos que la huelga es una herramienta muy útil cuando necesitas luchar contra las empresas que no quieren mejorar tus condiciones. Y, y es una huelga que nunca habíamos pensado que iba a ser tan larga. En ningún momento habíamos imaginado, pero ahora, gracias a la Caja de asistencia del Sindicato y a la lucha y unión que hemos mantenido. Durante estos 1.345 días hemos podido llegar a esta situación y, y lo imposible ha podido darse al final.